El 20 de febrero se presenta aquí en el Daoicio del Arde el acuerdo con el cual se regala el Centro Cultural Daoicio del Arde al Teatro Real. Nos concentraremos en la puerta para protestar. Invitamos a todos los madrileños, a todos los trabajadores culturales y a todos los vecinos del barrio uniros a nosotros y a nosotras para protestar contra esta privatización encubierta.